Ganisuaro, buenito sede, tanaga que chigdudirulena tanaga que fase 3, que yo arda. narda. Gayu ebunachitaine, Guaza chikatikung Bala, ugana rolijero. Lo enscaba yo diguno kanatané chi no sé chi que chiruruah narda virus na Lergela re lapa. nargua Yulana banquero. Ati Bido vidó biraban, nogula bueno Nogulayeshu, nogula yeso. Tibiliyo chide suaro. Ni le ungreo. Gunru kanatané na kugainu igini luzaro. Y un modo que la es buena. Na que la bunachi yubla. Na uke la bunachi yubla. Chigairo suraru, traga kiru el hospital. Lena naragundu, kanatanena. tanena. Klegalizirum bayuji ijini gini cuino. Les yubla. leska cayugute yezi. chikurun bayuji y rujo, ganalillo. chibarun bayuji y rujo, natane cubrebocas. Kibunoo, tizabigo